Hola, ¿qué tal, Fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a este episodio especial. Que qué bárbaro, vean el equipo al que enfrenté: Pelé, Iulit, eh, Figo, vean todas las estrellas, todas las leyendas: eh, Beckenbauer, eh, Lloris, pero ultra súper bien. Eh, la verdad eh, fue una locura, yo estaba jugando con, con un equipo, eh, pues eh, Liga MX y MLS, imagínense. ¿Y por qué no peleé contra la Liga MX y la MLS? Vamos a ver el video, aquí Ronaldinho, vean nomás lo que hace, eso es falta, lo bajaron del camión, baja, no saca ni la tarjeta. La tiene Suárez, Suárez para Neymar, un error, un error Torres Nilo, Juli, Juli. Glint con su cabello un comercial de L'Oreal Vean Ruth Julit, la leyenda Ronaldinho, Ronaldinho ¡Manda! ¡Ay! ¡Ah! ¡El globito sorpresa! ¡No le sale! Un juego súper intenso Mickey Arroyo, Mickey con K Mickey con K, se quita uno ¡La vuelta al mundo! ¡Brizuela, métela! ¡Brizuela, métela! ¡Sueña! ¡Sueña, Brizuela! ¡Eres un niño! ¡Sueña, Pelé! ¡No llores por mí, Argentina! Vean lo que hace Miki con K y deja solo, solo a Brizuela. Y no la falles, por el amor de Dois. ¡Qué gol se acaba de meter Brizuela, cortesía de Miki con K! La tiene Arroyo el motor de este juego para Fabián. ¡Marquito Fabián! ¡Le quitaron el gol a Robiquín! Intensísimo el partido. Nos vamos a tiempos, a, al final del primer tiempo. ¡La tiene Pelé para Yuli ¡Qué error! ¡Qué error de la saga! Pelé asistiendo, Juli Ronaldinho dice ¿Cómo puedo jugar contra Pelé? Esto es increíble, me estoy divirtiendo muchísimo Se nos vino la noche Golpe de realidades eh, Fuerte, fuerte el golpe de realidades Un poco de fortuna ahí Este, el animal Hay un, un duelo de Pelé contra Torres Nilo La tiene, mi, la tiene Stevie G. Gol, un gol al 82 Se vale soñar Stevie Stevie Wonder ¿Qué gol acaba de meter? Una jugada completamente bien fabricada desde medio campo. Toque de Robbie King. Ahí vean nada más el pase que le ponen. Y con un poquito de fortuna logra meter el gol esquinado abajo. Donde las arañas hacen su nido allá abajito. Y vamos a ver qué pasa. Miki Arroyo! ¡90! ¡No! ¡No se quiere dar, oh rey! ¡Oh rey! ¡Yo lo haría! ¡Oh rey! ¡Yo lo haría! ¡No! ¡Pelé! Nos acaba de matar. ¡Pelé! Me metió un golazo. Yo ¡Marcó Fabián. ¡Marco Fabián Arroyo! Oh my god. Oh my god. ¡Qué partido! Vean la repetición de esa jugada. Increíble. No podemos meterla. Y Miki con K se va arrepentidísimo. Se acaba el partido. 4 a 2, eh, oh rey, qué fantasía, velo, velo con la pelea de las chivas, vestido de chivita. ¿Qué te hacen, pelé en ese equipo? ¿Qué te hacen? Vente para acá, yo te consiento. Eh, pues ni hablar, un, un partido muy bueno, eh, la verdad, eh, no me queda más eh, que pensar que es un muy buen juego, un, un equipo plagado de leyendas, de estrellas. Este, contra un equipo de Liga MX, de MLS, con Ronaldinho, con puro Punch, con Mickey, con K, con Visuela eh, por un lado el Conejito, adelante Robbie King y Stevie Wonder ahí haciéndome cuarta. Pero eh, pues casi, casi logramos el sueño, por momentos me, me vi muy bien, eh, no lo pudimos lograr, pero pues fue un partidazo. Y pues ni hablar, de esto se aprende y fue un honor jugar contra ti, Rey Pelé. Pues bien, yo soy Cerecero y recuerden los fiferos. Siendo un rey toda la vida, ¡FIFA LA VIDA!